Hola a todos chicos, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera categoría de Robo Jam Perú La última del día 1 de este gran torneo de robótica Y pues bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando Si es que te acabas de conectar eh, pues déjame algún comentario Algún saludo y por supuesto algún like Para que eh, Pues aquí nos acompañes un poquito Y digo nos acompañes Porque en esta categoría pues no estoy Solo, ahorita les presento A la persona que me está acompañando Pero comentarte que eh, Vamos a ver ahora la categoría de Disc Drill, que ahorita también Te vamos a contar eh, En qué consiste y cuál ha sido el reto Pero ten en cuenta que esta categoría Pues tampoco es en vivo, así que no estoy ahorita con los competidores, los competidores ya han tenido el reto, ya han mandado su solución Y la solución ya ha sido calificada y pues ya sabemos quién es el ganador y es lo que vamos a anunciar el día de hoy Pero antes de entrar a ver las soluciones que han enviado los competidores Primero tengo que presentarles a la persona que me está acompañando en esta transmisión Y no es nadie más ni nadie menos que... Eh, la persona que está organizando todo esto, nuestro anfitrión, el líder del equipo CMR Gilmer Tech, el señor Gilmer Machaca, directamente desde Sicuán y Cusco, Perú, aunque él es de Arequipa y estudió en Puno, pero bueno, él es el amo y señor de todo el sur del Perú y en este momento está congelado porque pues en el sur del Perú hace frío, pero bueno, por eso lo estamos viendo un poquito congelado y bien abriado también. Gilmer, ¿cómo estás? Buenas noches. todos los que están en, en la transmisión. Eh, bueno, un saludo cordial desde la hermosa ciudad de Sicuani. Muchos se dirán, ¿dónde queda Sicuani? Sicuani es como un ovalito, es un ovalo comercial, obviamente que sí, es un ovalito que te da, que te puedes ir desde Sicuani para el Cusco, te puedes ir a Equipa, Juliaca, te puedes ir a Espinar, en fin, es el medio, podemos decir, es el centro. Y bueno, desde aquí un gusto poderlo saludar a todos ustedes y pues tenemos el día de hoy uno de los retos que para muchos eh, no les gusta tanto participar, porque hay que suplicar. <risa> Así es, bueno, es, es, es uno de los más complicados en realidad, que es el Drill. Eh, pero pues bueno, digamos que es una categoría para valientes, ¿vale? Así que bueno, como a mí me gusta decir también en los torneos donde no hay muchos, que bueno, son, no son muchos, pero son machos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal les fue ahora a los competidores que tenemos. Cuatro competidores inscritos en esta categoría. Uno de ellos, lastimosamente, no pudo enviar por motivos que ahora les vamos a contar. Pero, antes de empezar con la categoría en sí, tengo que mencionar y agradecer a nuestros jueces de esta categoría del Disdrill, que han sido dos jueces en esta ocasión, los dos de México, y tenemos... En primer lugar al señor Antonio Cortés, quien es técnico en energías renovables, es estudiante en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es ingeniero mecánico administrador, además de ser el CEO de Maker Educación Latinoamérica y fundador del canal Robocort. Así que muchísimas gracias Antonio Cortés por apoyarnos en esta categoría y por otro lado tenemos a nuestra jueza que es Dolores Rojas, mejor conocida como Lola Rojas para los amigos, también ella es de México, es técnico en informática, es también ingeniera en sistemas computacionales, docente en informática, docente Steam, instructora maker y mentora en Infomatrix. Así que muchísimas gracias a nuestros jueces. Y bueno, Jimmer, ¿algún mensaje también para, para nuestros jueces que nos han apoyado el día de hoy? No, agradecerles por todo su apoyo, es un gran equipo, es unos grandes colegas que los conozco y que siempre han estado disponibles para apoyarme, eh, desde el Club de Robótica para Maestros, eh, la comunidad anteriormente de Robótica que bueno, nos conocimos ahí con, con Dolores y bueno, con Toño, pues en el Club de Robótica hicimos muchas cositas interesantes, pues agradecerle por todo ese tiempo disponible, porque también fueron parte, porque ellos hicieron el reto, ojo, ellos hicieron el reto, eh, pues agradecerles por, por también por ese reto, que, que fue muy bueno, ¿eh? y fue un, un, un reto espectacular, porque tiene que ver mucho con las fiestas patrias de Perú. Bueno, Así gracias es. jueces por darnos los retos muy importantes y hablando del reto justamente Gilmer, quería aquí mostrar a las personas la imagen del reto que han tenido los chicos, así que por un ratito voy a taparte y aquí está, este es el reto que tienen que cumplir, este es el patio de juegos de eh, Castillo de Choques siempre se me ve el nombre Gilmer de, del patio de juegos es Castillo de Choques, ¿verdad? Gilmer Sí, justamente el, el reto que está, me, es que que sí, está es mencionando, que, pues tiene que ver, como dije, con de Perú. ¿Sí? Ok, Gilmer está con Alberto. El, el reto... Sí, parece que sí, la conexión, me parece que el viento, el viento. <risa> bueno, a ver, estamos entonces viendo a la imagen que esto es lo que tienen que lograr los chicos, ¿vale? Tienen que ubicar los discos, de forma que en la parte inferior, digamos, del patio de juegos, tienen que formar las letras P Y bueno, en realidad es una C hecha con los discos, pero el mismo robot completa la E, que sería pues la P y la E de Perú ¿no? Así que esa es la configuración que tienen que lograr en los discos y el ganador es el competidor que logra hacer toda la solución en el menor tiempo posible y enviar el video que, pues bueno, eh, a un formulario que han tenido los jueces para que los jueces pues tengan los videos y puedan calificar. vale Ahora, hay algunos detalles que sí tenemos que eh, mencionar respecto a la puntuación, pero... Eso lo diremos luego de ver los videos y al momento de dar los resultados. Entonces, tenemos cuatro chicos inscritos, cuatro competidores inscritos en esta categoría de This Drill, de los cuales una de ellas, eh, que es la señorita Leslie Escalante, de 10 años, con el robot SmartBot, representando la ciudad de San Salvador, país El Salvador, y eh, del equipo CMR Gilmertech y el Colegio Guadalupano, lamentablemente no pudo enviar su solución, pero no porque no haya podido hacer el reto, sino por un motivo de fuerza mayor, que bueno Gilmer, por favor, coméntanos qué pasó con los chicos de El Salvador. Bueno, eh, a las 6 de la tarde, hora de Perú, ella se comunicó conmigo indicándome que se le fue la energía eléctrica, y pues se apagó la PC, se fue el internet, porque había tenido internet eh, eh, en este caso, de, en casa, no había tenido internet eh, móvil, que pues, lamentablemente no pudo estar con el reto, es por eso que tal vez no nos dio señales, porque nosotros le estábamos escribiendo qué pasó, qué pasó, y al final, pues a las seis en punto, nos dijo que la energía eléctrica le jugó una mala pasada, porque ella venía con todas las ganas y con todas las intenciones, ya que Leslie fue la que ganó, o bueno, quedó tercer lugar en Robo Sketch y quería un primer lugar en lo que se llama Dix Drill, pero lamentablemente son cosas que suceden y pasan, y bueno, aquí no le pasó, en, este, en los torneos virtuales, donde se te va el fluido eléctrico, oh, y ya estás comenzando, chau, se fue, se fue el fluido eléctrico, y la verdad es que, que, bueno, le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, seguramente la vamos a ver competir más adelante, y bueno, son cosas que suceden y a veces hay que estar preparados para todo, sea bueno o malo, pero a seguir adelante. Así es, Gilmer, pero bueno, son cosas que pasas como que pasan, como bien dices, y bueno, desde aquí un saludo enorme para Leslie, esperemos que para un siguiente torneo, pues, no vuelva a pasar, pero, eh, bueno, eso nos deja con tres otros participantes, y lamentablemente, otra de las participantes pues tuvo al parecer algún problema o bueno, tuvo alguna demora y ella mandó su reto pero lo mandó fuera de tiempo, lo mandó ya casi a las dos horas cuando el tiempo máximo era de una hora y media. Estamos hablando de la señorita Maricielo Sonco de 13 años con el robot God 7 o God 7 representando al equipo Mateo Pumacawa de Sicuani Cusco Perú. Así que bueno. Como le decía, ella envió su video ya fuera de tiempo, pero sin embargo, pues, mandó su video, así que vamos a verlo. Sigamos sí, a ver la participación de Maricielo. Eh, bueno, dame un segundo porque tengo que tapar a Gilmer ya que no podemos ver a Gilmer y al reto al mismo tiempo. Y bueno, Gilmer tampoco va a ver el reto, lo vamos a ver nosotros y ya luego Gilmer, seguramente Gilmer ya lo vio, así que pues luego nos contará, ¿vale? Así que vamos a presentar ahora el reto de Mar y Cielo y vamos a darle al Play. Recuerden que su robot se llama God 7 o God 7 así que pues bueno, vamos a ver qué tal le fue. Bueno, su video no tiene audio, ¿no? empezando por ahí. Y estamos viendo ahora que eh, ha empezado con los discos rojos. Recuerden que aquí tengo la imagen, son los cuatro discos rojos en la primera columna. Luego los discos verdes, tiene que repartir dos en la segunda columna y dos en el medio de la tercera. Y luego los, los discos azules formando los bracitos de la E. Así que ahí va. El robot God7 de Maricielo, vamos a ver si logra hacer el reto de forma adecuada. Y bueno, Gilmer eh, Maricielo eh, no es, no está representándose en Maricielo. Gilmer. Sin, sin embargo, es de Sicuani. Y me parece que tú también la conoces, ¿verdad? Eh, correcto, Dino. Sí, la conozco. Porque, bueno, nosotros lanzamos eh, en este caso, como organización de robo Jam Perú a estudiantes que se inscriban y les íbamos a, a entrenar, entonces es ahí donde yo conozco a Maricielo y ella pues dijo, voy a representar a mi institución educativa que es el colegio Mateo Pumacaba de Sicuani uno de los colegios más populares y conocidos de la zona de aquí y pues Maricielo poco a poco ha ido mejorando tal vez la parte del nerviosismo o bueno, no sé muchos factores que tal vez le haya jugado una mala pasada, pero bueno, al final pues se envió el reto pasado ya el tiempo, pero creo que el objetivo, pues, lo hizo, de cumplir el reto, y pues, felicitarle a Maricielo, que al parecer es su primera vez que está participando, pero se ha atrevido, es lo bueno, es lo bueno. Mientras ve veamos, más mujeres que se atrevan a participar en estos torneos, creo que es mucho, muy, muy sumativo para, para la, la, en este caso, para la comunidad robotera. Así es, Gilmer. Y bueno, ahí vemos que justo el robot se había chocado con la pared. Así que bueno, el reto lo estaba haciendo muy bien. Y justo te iba a comentar, Gilmer, que veíamos eh, que el robot en, algunos, en algunas ocasiones se iba en, en línea diagonal. Cosa que no, no muchos se atreven a hacer en esta categoría del disc drill. Pero lamentablemente, pues llegó a colocar correctamente, a ver, 4, 6, 8, 9 de los discos. Uno estuvo un poquito desviado y en el penúltimo disco, pues, el robot se chocó con una pared y, bueno, se volteó. Así que, igual, no llegó a completar todo el reto, pero es un gran avance el que logró Maricielo. Yo creo que tiene un gran camino también para, pues, eh, bueno, continuar en las competencias. Yo espero que no se desanime y ver también su participación en más torneos. De repente ya representando al equipo de jim Martech. Sí, es lo que, lo que tal vez nos, nuestra propuesta es recolectar a, a, a, y mejorar el potencial de estudiantes. Eh, tenemos, hemos visto que en Sicuani hay, hay un buen, podemos decir, buen potencial para poder trabajar. Hay buenos chicos, buenos niños también, eh, que pueden fácilmente estar en las competencias y pueden desarrollar sus propios prototipos de robot, en fin. Y bueno yo creo que sí, poco a poco va a ir mejorando Maricielo, y quién sabe, por aquí un par de meses la vemos ganando otro torneo, o tal vez en otro RoboJam de otro país la vamos a ir compitiendo, y pues quién sabe, gana, entonces... Pero lo bueno es que hay más mujeres, ¿no? lo bueno es que hay más mujeres, lo que antes Así solo sería puros varones. Efectivamente, y bueno, hablando de chicas también, eh, pues bueno, ya hemos visto que Leslie no pudo enviar, hemos visto ya el intento de mar y Cielo que fue fuera de tiempo Pero nos quedan otros dos competidores Entonces, el primer lugar, bueno el primer y segundo lugar está entre ellos dos Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver los videos de los dos primero Vamos a ver de cada uno sus videos Y luego vamos a dar el resultado ya final Porque hay cierta cosita que comentar ahí vale que, que incluso yo creo que eso va a generar opiniones divididas en varios aspectos. Justo lo estábamos conversando con Gilbert antes de la transmisión. Y bueno, lo comentamos después. Así que los dos, entre comillas, finalistas son la señorita, por, por algo también decíamos de las chicas, la señorita Claret Cayo, de 17 años, con el robot llamado Mi Robot es Virtual, representando al equipo CMR Gilmertech desde Cicuán y Cusco, Perú. Y por otro lado tenemos al joven Elkin Ordóñez, de 15 años, con el robot Mechatronics, representando también al equipo CMR Gilmertech, pero también a la unidad educativa Gabriela Mistral de Catamayo, Ecuador. Así que a pesar de que los dos competidores son del equipo Gilmertech, eh, una de ellas, que es Claret, representa a Perú, y el que representa a Ecuador. Así que, pues, bueno, antes de decirles también el puntaje, déjenme decirles que los tiempos han estado muy cercanos, y justamente es parte de eh, las opiniones divididas que luego esto va a generar, ¿Vale? Así que, bueno, primero, vamos a ver los videos, ¿Te parece, Gilmer? Genial, genial, y te comento que, a través del Facebook de RoboJam Perú, pues, eh, la barra de Elkin desde Ecuador se está haciéndose llegar. Muchos están saludando a Elkin. Saludos, entonces, para Elkin, que seguro también está viendo la transmisión. Y su barra vino, me parece que es del, del colegio, porque dice, vinimos a apoyar a Elkin. <ríe> Saludos para Elkin y toda su, su, su barra, que está a través del Facebook de RoboJam Perú. Ok, perfecto. Eh, aquí... Me voy a adelantar un poquito con, con el tema este de los detallitos, porque en realidad Elkin envió dos videos, ¿ok? Eh, pero solamente podemos considerar uno y se ha considerado el video que le genera un mejor puntaje, ¿vale? Así que vamos a ver solamente ese, aunque, aunque él envió dos, se está considerando el de mejor puntaje, ¿vale? Ya luego van a ver por qué Entonces, dicho esto, vamos a ver primero el video de Elkin Así que denme un segundo para preparar esto aquí eh, Vamos a pegar el link Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con eh, el robot de Elkin Que es el robot Mechatronics Así que ya lo tengo listo aquí Vamos a darle al play Y vamos a ver si tendría audio también este video si escuchamos a Elkin Buenas tardes, este es el la programación que ha tocado y han dejado los jueces. Mi nombre es Elkin Ordóñez. Perfecto. Primeramente el robot acude a coger el primer bloque rojo. Ahora va a cogerlo al segundo bloque rojo. Ok, nuevamente el competidor, igual como Maricielo, ha empezado primero con los discos Ya rojos. que deja el... Segundo bloque rojo, acude a dejar el tercer bloque rojo, ya que la estrategia para mí fue primero dejar los bloques rojos del lado izquierdo para no tener ninguna molestia al trabajar al lado derecho. Así es, perfecto. Dejando el tercer bloque, va a coger el cuarto bloque del lado izquierdo. Tengan en cuenta que aquí lo dejo el competidor lado izquierdo. Ahora lo que vais en este caso. Escogerá el bloque azul para ponerlo en la parte de abajo. Ajá, ha escogido empezar con los discos rojos y va ahora por va el con segundo los bloque azules azul para hacer los bracitos de la E y luego terminará con los discos verdes para pues completar. Ahorita la, ya que acabo de dejar los dos azules. Y la va por el disco verde. Uh. Bueno, no, ha hecho primero los dos azules y ahora pasa a los verdes, así que está terminando de completar Una vez la e, el primer disco primero, verde, va por el segundo disco verde. Y luego va a ser la P, así que también interesante el orden que ha escogido Elkin. Recordemos ya que... Ya que el tiene... segundo disco verde, va por el tercer disco verde que lo va a ubicar al lado izquierdo, al lado Perfecto. del disco rojo. El tiene 15 años. Ahora va al segundo disco Ecuador, verde que lo va a dejar igualmente al lado izquierdo. Va por está el la P, tercer esa disco P azul para ubicarlo al lado parida, derecho. Está bien. Cerca bien. de los verdes. La cuestión es que el disco. Y ahora esté va por de último de al cuarto disco azul a dejarlo al lado derecho. Ahí está. Termina ya con Bueno y así todos es como discos. termina mi robot. Gracias. Y termina con el robot ubicado, pues. Al, al centro, digamos, así de, de la E ahí está, para formar pues la letra E, ¿Vale? Así que gran trabajo, reto cumplido para Elkin, y bueno Gil, Gilmer, ¿Qué está pasando con, con tu cámara? que Has viajado de, de la costa de la playa, a ahora una casa ¿Qué está pasando ahí, Gilmer? El viento, el viento Dino, el viento, ah, Le vale. que haya mejor señal <risa> Está bien, Gilmer, bueno eso ha sido el, el, el video de Elkin. Eh, Gilmer, ¿qué nos puedes contar un poquito muy rápido sobre Elkin? Ya que también es de tu equipo. Bueno, Elkin es eh, un chico que vino a, a prepararse en nuestra academia. Él es de una amiga, de una amiga de Ecuador, pues es su hijo. Y pues, le encantó la idea. Quiso estar en uno de los, de los cursos de Vexcode y pues dijo, vamos, vamos a darle... Y después dijo, quiero competir en el torneo porque, pues, como usted me preparé y siento que, que puedo dar mucho más. Y vaya que este jovencito, pues, estuvo practicando toda, toda una semana se la pasó. Buscando diferentes formas, haciendo aquello. Y lo bueno que, que rescatar de él, quien después que me mandaba fotos, profe, que está mi video, que está tal, que está, Revíselo, revíselo. Y hay una situación, Dino. Que eso lo vamos a, le voy a comentar, eso lo vamos a tocar luego, porque sus videos que me enviaba, ojo que no aparecía, no aparecía. Ok, okay, ok, ok, okay, okay. No, no, no me hagas spoiler aquí por favor, que luego pues pasa lo que pasa. Pero vale. es, es bueno saberlo, ¿vale? Es bueno saberlo. Bueno, sí, vamos igual, con, el... con la segunda finalista, porque ahorita se nos escapa y decimos todo lo que pasó. Y... Pero, vamos Pero vamos ahora con... Final vamos ahora con otra de tus alumnas que es Claret Claret Cayo, ella como ya dijimos tiene 17 años tiene el robot llamado Mi Robot es Virtual, representando al equipo CMR Gilmertet de Sicuani, Cusco, Perú entonces vamos a ver su eh, su video, el video que nos ha mandado denme un segundito aquí para preparar el video ya está y pues bueno, ojalá también que se le escucha a ella para que nos cuente un poquito acerca de del programa y la estrategia que ha seguido. Entonces, ya lo tengo aquí. Y, pues, bueno, vamos a darle al play para el robot. Mi robot es virtual. ¿Bien? Ya lo tengo aquí. Buenas tardes, mi nombre es Claret Carmela Cayo Olivera y les voy a presentar el reto de transporte de discos. El reto trata de poner los... Cuatro discos rojos verticalmente aquí, dos discos azules, dos discos azules, los discos verdes y final, aquí tiene que terminar el robot. Comencé poniendo dos discos rojos, después siguen dos discos azules. Vale, como ven, aquí Claret no se fue con los cuatro discos rojos de frente como, como los otros competidores, sino que ella más bien va en el orden en el que están ubicados arriba los discos. Si se dan cuenta, primero escogió Después los discos sigue el disco que más ver, abajo y voy a ordenar. continuar poniendo los dos discos azules aquí. Y luego ya los discos que están en la parte superior. Entonces ahí vemos a Claret formando de a poquitos la letra E de la derecha La P se ha quedado solamente con dos de los discos Pero ahorita seguramente Después voy a no continuar a con dos discos rojos Ahí está, entonces se le ha quedado un disco verde ahí Un poquito también en desorden, pero bueno, es, es la estrategia de la competidora Así que todo es válido aquí mientras el reto se cumpla Y pues bueno, ahí va por el cuarto disco rojo lo está haciendo excelente por ahora, Claret con su robot, mi robot es virtual, eh, también bastante peculiar el nombre, bastante creativo, y bueno, ahí va, le quedan solamente tres, ahora solamente dos discos, y pues bueno, también eh, maneja su robot de forma diagonal, lo cual también es correcto, está muy bien, para ahorrar un poquito de tiempo Y bueno, ahí el robot medio que no se decidía Ahora si sí, coge el último disco Lo va a colocar para Después completar la letra pongo P. todos los discos verdes Y, y acomoda el robot Ahí Se coloca el robot y llega Eso sería el reto. Y completa la letra E A ver, hay creo que 10 segundos más en el video Vamos Esta a ver es mi si... programación Ok Nos muestra la programación Full funciones, eh que eso también está genial. Fulvio, gracias. Y ya está. Bueno, así que ahí hemos tenido el video de Claret. Y bueno, coméntanos también, mm. Gilmer, un poquito acerca de Claret, que también es tu alumna. Bueno, Claret eh, viene a haber participado ya en varios torneos. Eh, participó, no sé si la, la recuerdes, de, de Hack Steam. Claro, en el Hack Steam. Eh, recuerdo mucho de ella su video de, eh, de genios tecnológicos de Tinkercad. Sí, también lo hizo, sí. lo hizo muy bien. El diseño fue ¿sabes? espectacular, me sorprendió. Bueno, Claret es un estudiante que bueno llegó también en vacaciones, llegó a nuestro centro y pues con ella hemos venido trabajando, preparándonos para diferentes torneos. Hemos estado contando con robots físicos, eh, de manera virtual también. Y bueno, es un estudiante que está cada vez mejorando, mejorando, mejorando. Y cada vez se mete a una, a otra cosa. Y a las cosas que se mete, pues sale ahí entre los primeros lugares. Y eso es bueno, eso es bueno sobre todo si es una, una mujer. Y, y vemos claramente que, que, que hay un, un potencial tremendo en la señorita Claret para poder... Este, tener a un futuro, pues, alguien que tal vez se, se enganche full a la robótica, o a la electrónica, bueno, en fin, felicidades a Claret, que la verdad, eso de las diagonales en los entrenamientos no había, pero también me sorprendió aquí al momento de usar las diagonales, que, que se está poniendo de moda. Sí, Muy de moda esto de luz Bueno, Gilmer, desde aquí también, una felicitación a, a ti por ser el docente de estos chicos y a todo el equipo de Semer y Gimertech, y en sí a todos los chicos que han participado en esta competencia. Nos queda todavía el día de mañana dos categorías más, pero es el momento de conocer quién ganó. Entonces, yo no sé cómo explicar bien esto, pero pues bueno, vamos por pasos, ¿vale? Eh, para empezar, yo quiero decirte que para mí... Este es un empate técnico, ¿Vale? Los dos merecen ganar y porque los dos lo han hecho excelente y los tiempos también han estado muy cercanos. Entonces, dicho esto, voy a decirles primero de ambos cuál es el tiempo marcado, ¿Vale? El tiempo registrado y luego cuál es el tiempo oficial de cada uno. ¿Vale? Entonces, entonces... Bueno, a ver, también quiero ver esos comentarios que debe estar ahí, esas cajitas de comentarios ahí encendidas apoyando a Elkin y a Claret que son nuestros dos finalistas. A ver, en cuanto al tiempo de envío, eh, Elkin con el robot Mechatronic marcó un tiempo de envío de 44.01, bueno, 44 minutos y un segundo. ¿Vale? Ese fue el tiempo de Elkin, 44 minutos y 1 segundo. Y el tiempo de Claret, con el robot Mi robot es virtual, fue de 48 minutos con 44 segundos. Así que tenemos a Elkin con 44 minutos 01 y a Claret con 48 minutos y 44 segundos. Entonces, en esta competencia ganaría el que marcó menor tiempo. Sin embargo, y aquí viene la parte polémica, eh, lastimosamente el video que mandó Elkin contenía la imagen de su cámara y según reglamento esto no puede pasar. Según reglamento el competidor no podía prender su cámara y esto también lo mencionamos en la categoría de... Eh, de RoboSketch y ahí también yo les di mi humilde opinión personal acerca de este detalle, pero bueno, si quieren escucharla, vayan al video de RoboSketch pero debido a este pequeño error de que Elkin dejó su cámara prendida tuvo una penalización de 5 minutos puesta por los jueces entonces eso nos deja, ah, y Claret no tuvo penalización porque pues no tuvo ningún error eso nos deja con tiempos oficiales de Claret con 48 minutos con 44 segundos y Elkin con 49 minutos con 01. Así que esto nos deja con el primer lugar de Claret Cayo con el robot. Mi robot es virtual con 48.44 y en segundo lugar... Edwin Ordóñez, con el Robot Mechatronics de Ecuador, con 49.01, solamente pues a nada. <ríe> a un minuto, bueno, ni un minuto, a 20 segundos o 15 segundos del primer lugar. Así que la diferencia. Bueno, sí, más o menos, ¿no? 15 segundos. Entonces. 17 segundos sí. para ser más exacto, entonces la diferencia entre el primer y segundo lugar al final ha sido de 17 segundos Pero ha sido por también la penalización que ha sido clave Ahora, habíamos mencionado que Elkin envió un segundo video en el cual ya no aparecía su cámara Porque se dio cuenta del error, pero con el segundo video si tomáramos en cuenta el segundo video que mandó sin penalización, su tiempo, su tiempo oficial hubiese sido de 53 minutos con 46. Así que preferimos quedarnos con el primero, que incluso los acerca mucho más, pero aún así la ganadora pues sería Claret. Así que hay que tener en cuenta que la penalización influyó mucho, pero eso tampoco le quita mérito a Claret, que ha hecho un gran primer lugar y Elkin también un gran segundo lugar Así que para mí, los dos son ganadores Esto prácticamente es un empate técnico Pero por 17 segundos Nuestro primer lugar es Claret Así que, dicho esto, pues Gilmer, <ríe> opiniones Bueno, felicitarle a los dos chicos felicitarlo Felicitar a Claret y a Elkin Bueno, lamentablemente las reglas son las reglas eh, Creo que los jueces eh, bien claros fueron mandaron el, la regla, dónde hice eso, dónde está, dónde no se debe no debe aparecer el participante, pues lamentablemente el King pues cedió y Claret tomó ventaja de esto. Eh, felicitarles a ellos porque están clasificados para lo que se llama el, la final, finalísima, en los RoboJoung All-Star, que se va a llevar en octubre, el, justamente, bueno, la sede central de, de RoboJoung es, es Colombia y ellos ya están clasificados, y creo que para Elkin, eh, pues, va a ser algo muy sorprendente, porque Elkin es su primera vez que está participando en estos torneos, y es un estudiante que lo vi, vi bien entusiasta, y pues creo que se lo, lo tiene merecido, igualmente Claret, bastante merecido por eso de, de meterse a uno, a otro, a otro, y, pero le va, le va, le va, le va, y le va muy bien, y eso también hace mucho que tenga, tal vez, dedicación, perseverancia, y bueno, felicidades para ellos, estuvo reñido, reñidísimo. Yo no sé qué hubiese pasado, Dino, si hubiera habido un empate. ¿Cuál wow. hubiese sido la forma de, de, de solucionarlo? Porque son 17 segundos. Así o sea, es. Es casi, con Nada. la penalización es casi como que, como que no pasaba. Es un clic, uno se demoró un poquito más en dar el clic de enviar y, y ya. O sea, sí, ha, ha sido muy muy pegadito, pero, pero bueno. Así es la competencia y regalar también Gilmer que los tiempos de ambos han sido superiores o mejor dicho han sido menores a tiempos registrados en otro Roboyam Así que eso también bueno aquí en Roboyam Perú han sido poquitos competidores pero pues han sido de un nivel muy muy bueno Lo mismo que ha pasado con la categoría de BytePad Race y lo mismo que ha pasado con el RoboSketch ¿No? Incluso en el Vipel en Race ha sido pues el, el primer RoboJam regional en el que los tres primeros puestos han estado por debajo de los 20 segundos. Así que, pues bueno, mis felicitaciones también para todos los chicos. Felicitarles a todos los que han participado, como también a nuestros oficiadores que siempre están con nosotros. Ahí Agradecer están. a sus Poticiones, a T-Books y también a la cooperativa peru-inca, como también Sicuani TV, que hace la transmisión posible. Que muchas personas en la ciudad de Siconi puedan ver y puedan pues, tener más nociones de qué torneo se está llevándose en Perú. Y bueno, felicitar sobre todo a los participantes y a la familia que estuvo detrás de ellos. Claro que sí, porque ahorita veo que está la familia también viendo, de Elkin, Claré también está viendo. Y pues felicidades por ellos, porque... Ellos son los que los motivan, ellos son los que están a su lado, y cada vez pues siempre les da los ánimos, cada día, y ahí están, la familia como siempre. Y, y bueno, mañana tenemos también otros grandes, grandes choques, podemos decir, decir así, porque en la mañana tenemos un choque de titanes. Hay que... <risa> así es, mañana, así es chicos, mañana tenemos... A partir de las 11 de la mañana es la transmisión de la categoría Coloring. 10 eh, y media, por favor, para los competidores. Competidores tienen que conectarse desde las 10 y media de la mañana. Y a las 11 empezamos con la transmisión de la categoría Coloring, donde también está. Este choque de titanes que dice Gilmer. Tenemos el encuentro de exhibición uno contra uno entre Mr. Roboto y Daniel Blanco. Que tiene el récord Guinness de la categoría Coloring. Así que vamos a ver quién de los dos va a ganar este enfrentamiento de exhibición. Y en la propia categoría Coloring tenemos a seis competidores que son muy muy buenos. También promete ser una competencia de muy alto nivel. Eso será a las 11 de la mañana. Y en la tarde mañana tendremos... A las 3 de la tarde la categoría de eh, Skill Drive. En la cual hay nueve competidores también muy buenos. Competidores tienen que estar en la sala de Meet desde las 2 y 2:30. Para la homologación, a las 3 arrancamos la transmisión en vivo. Y también mañana en la noche a las 8 de la noche. Tendremos la transmisión de clausura y premiación. Que no se la pierdan. Porque también yo aquí tengo un par de sorpresitas para anunciar en la clausura. Que yo estoy seguro que a muchas personas les va a gustar, así que muy pendientes también a esta transmisión de la clausura. Mañana también a las 8 p.m., igual que el día de hoy. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal va mañana el segundo y último día de Roboyan Perú. Eh, Gilmer, antes de cerrar la transmisión, ¿algunas palabras finales? No, mañana eh, invitarles a todos, a todos los que están en las redes sociales, como también nos ven los televidentes por SICUAN y TV, pues, anunciarles que mañana los retos, no solo de Roboyán, Perú, dirán, pues, equipos de Perú, no, hay equipos como que el día de hoy vimos de, de México, vimos de El Salvador, aunque eh, representan a Perú, pero son de El Salvador, Ecuador también, mañana van a estar los de Bolivia, de los Honduras de también. Colombia también, sí, eh, Honduras, de Centroamérica, vamos a ver, a otro equipo hondureño el día de mañana en Skill Drive y pues esto hace que se vuelva más emocionante más competitividad y pues los invitamos mañana y felicitarle como siempre hagan fiesta a los que ganaron primer lugar porque saben <risa> cuánto dinero le va a tener. <risa> bueno, así es pero bueno, muchísimas gracias a Raúl y a todas las personas que han estado dando like aquí en la transmisión y bueno, ahorita pues nos vamos a descansar que ha sido, ha sido un día arduo de Roboyam. Mañana nos esperan muchas más emociones. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados en el Facebook de Roboyam Perú, en el Facebook de Let's Go Robot y también por la señal de Siquani TV que por cierto, eh, justo ahorita le estoy ya dando clic a actualizar a la página web. Así que si quieren ver los resultados completos de las tres categorías del día de hoy, Pueden ver los resultados en nuestra página let'sgorobot.com. Y ahí también pueden enterarse de muchos otros torneos. Y bueno, Gilmer, así cerramos el día 1. y pues con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches, chicos. Adiós. Bye, bye. Nos vemos. Chao.